¿Te cuesta llenar tu restaurante y te das cuenta que no tienes recursos para hacerle frente a tu competencia y lo único que haces es limitarte a copiar y pegar lo que ves por ahí? Es fácil deducir que no has podido cumplir tu sueño de ver a tus comensales contentos y de que además te feliciten por tu trabajo. Si quieres cambiar eso y si quieres convertirte en un gran cocinero profesional y por fin sentirte orgulloso de los platos que salen de tu cocina, sigue viendo ese vídeo porque lo que tengo que decirte te interesa. Soy Carlos Borges, cocinero y cofundador de CookStorming, escuela de cocina donde ya he formado a más de 500 alumnos, bueno que a día de hoy ya son profesionales de los que me siento muy orgulloso y que además lideran varias de las mejores cocinas del mundo. Y estoy muy contento de poder invitarte a esta Masterclass online en directo, tu desafío culinario, donde te mostraré las claves para convertirte en un gran cocinero profesional. Haz clic en el botón y descubre cómo puedo ayudarte a volverte a sentirte seguro y orgulloso de tu trabajo y además que vuelvas a disfrutar cocinando. Nos vemos en clase.